¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids Estamos aquí para el siguiente combatito La verdad es que tengo todos bastante tocadetes eh, Voy a invertir, que no lo he hecho fuera de cámara Porque acabo de conectarme y como que se me ha ido por completo Recuperación tras las batallas eh, Vamos para atrás Recuperación tras las batallas Recuperación tras las batallas Recuperación tras las batallas. Y recuperación tras las batallas. Eso, 100%. Luego veremos el equipo. Vamos a comprar objetos. Vamos a coger objetos de recuperación, ¿eh? Porque he visto lo que pasó en la última partidita. Eh, eh, eh, y no tengo a la rabbit. Uf, solo puedo dos. No, de hecho solo puedo uno No me deja comprar más Vale, pues Esto y de esto dos Y ya está Porque el porcentaje de esto Como que no me da muy allá Vale, pues Vamos para allá Sé que he dicho todo el, ra eh, todo el rato El lado izquierdo Así que vamos a ir El lado izquierdo Aunque me beneficiaba más otro a ver... Ahí, ahí se me escucha. Ahí escucho bien. Yo creo que se me está escuchando el audio, así que perfecto. Eh, tengo que destruir a los ojos. Tenemos aquí a estos pesados. Quiero matar a estos dos de larga distancia primero porque activan a esta y no me mola. Así que... Eh, voy a ir con este equipo. Voy a ir con este equipo. Y creo que voy a dejar de lado... A Mario. Voy a subir con Peach. Creo que es lo más adecuado con Peach y, y Bowser. Así que. Vamos allá. Vamos a poner aquí a Mario. Picharda. Caemos aquí. Eh, de estos es alguno débil eléctrico. Congelación. Y este. A quemadura. Bah, un poco sin más Si activo aquí la esta Nos afecta a todos Pero eh... Espera, espera, espera Acelerón primero Acelerón primero Acelerón primero Recupera Chon el segundo 70%, vamos a darle al 70% Vamos a jugárnosla Me gustaría Atacar Le doy a esto, así que... Matamos a un ojo mientras ataco esos... Ahí. Bousa. Saltamos aquí. Dejamos caer. Acelerón. Curachón del 70%. Y... Bazoka. No les mato. Caches en la mar. Hombre, igual con Mario puedo matar a uno y al otro no. Cachis. Eh, vamos a darle. 0% desde ahí. Desde aquí les doy. Pues uno. Hacia el otro lado. 98, qué mala suerte Disparamos 73, sí Ahí, qué pena Vamos a activar la, la de movimiento Así que Perfecto Voy a bajar un poco el volumen Creo que está alto, ¿no? No sé vosotros cómo lo escuchasteis Hasta ahora Esto no me va a hacer nada Se fue. ¡No fuimos! Esto se fue. Y vamos a darle aquí. No puedo atacar a eso, así que uno aquí y otro aquí. Vale. Vamos, con Peach hacemos esto. Y a ver... Si ataco desde aquí... ...mato a tres. Si mato a, Si ataco desde aquí... ...no llego al de atrás del todo. ¡Qué pena! Desde aquí... No, ese de abajo... ...no hay manera. Pues nada. Desde aquí mato a tres... Dijimos a cuatro Fijaros que bien Fijaros que bien Vamos a activar el escudo Por si al final cualquier cosa Y vamos con Bowser Bowser Si activo esto, ataca los ojos Sería interesante Parece que no va por los ojos Qué pena Pues nos quedamos aquí No puedo darle al de atrás, tío Ahí Mato al de atrás Le matamos Y no me queda nada Vale Pues turno del enemigo Un poquito de cafecito y nada. Eh... Ya está A ver. Me interesaría con Mario lo del vampiro, ¿no? Porque el vampiro... Me curan. La verdad es que no lo he pensado. Lo del ataque vampiro... Es que a ese que está ahí detrás, un 50%. No puedo atacar ni a las... a los portales. ¿No puedo atacarle a los portales? ¿Cómo que no puedo atacar a los portales? Bueno, pues... Me la voy a jugar a atacarle a este. Y si sí, recupero algo. Robamos algo de salud. Y me recupero 48. Va. No es mucho. Pues nada. Vamos a atacar a esto. ¿Por qué no puedo hacer daño a los portales? Siempre se puede hacer daño a los portales Que salen más enemigos Aluvión de monedas con picharda Vamos para abajo Que están saliendo más monedas Joder, macho Siempre me... Hay acá arriba Estas de aquí. No es mucho lo que me llevo, pero bueno. Y no. Bueno, bueno, bueno. A ver, en esta vez, como no tengo a nadie de curación, sí que necesito a... Necesito comprar objetos. Sí que son interesantes las estas. Vale, se viene... Mini durito... Sobrevive. va vale, es de sobrevivir. La última vez no salieron muy bien los no de sobrevivir. Vamos a comprar objetos de curachone. ¿Esto qué hacía? Tiene mucho lío. Añado de dos acelerones más. Y esto cura un 70. Pues vamos a coger. Dos. Puedo solo. Vamos allá. Eh, en este de sobrevivir puede ser bueno Ma eh, Luigi tenemos un grandullón 5 turnos 1, 2, 3 vale, vamos a atacar con Bowser Eh. vamos allá con Bowser, que tiene salto eh, daño en área. Les hago daño aquí a todos. ¿Esto qué era? No me ha de hecho que salpicadura, así que nada. Ataco aquí, le daño a todos. Se quedan fuera. Y para distracción, eh, Vamos a activar un, unos mechas. Vale. Venga, termina ya. Con Mario atacar sería interesante. Pero no tengo necesidad de atacar por atacar. Puedo... Pero este si le ataco me va a venir. Este no. Voy a hacer lo de... En vez de cuando se muevan... Porque se van a mover los pequeñitos, los Goombas estos, no me interesa dañarles a ellos. Vamos a hacerlo de vampiro. Le disparo a este dos veces, que me recupere. No me he recuperado mucho la última vez. 56, algo es algo. Y me queda solo Pitch. Con Pitch puedo. No voy a activar el este, pero me puedo quedar tal que aquí. Les daño, no mucho, pero les daño. Esto es ataque de descarga. No, vamos a quedarnos aquí con Peach y no voy a activar todavía el escudo. Bueno, ah, sí, el escudo sí, porque si no Bowser va a sufrir mucho, creo yo. Y me quedo aquí. Es sobrevivir cinco turnos. Vamos a ver si sobrevivimos. Tienen protección ahora. Atacan a Bowser. Cero. No está bien protegido. Ah, qué mierda. No mato a los gumbas, Los Mecha. A ver. Con este. Ah, es que no mata a los gumbas, De una. Aquí, que se vayan. Que se vayan así un poquito lejos. Y me dejen tranquilo. ¿Este no se protege bien o qué? Está protegido. Pero a ese ya le hemos quitado el daño. Así que voy a darle... Con este... Ya no están los gumbas, Así que... Con este... Vamos a darle a este... Y a este. Como tiene lo del agua se va aún más lejos... Activamos la vista de héroe Y con Peach Este, a ah, que es débil Pero es que este tiene Es débil la lodo y tiene el escudo No me interesa Dos turnos que hemos librado Tenía que haber puesto a Mario en el otro lado Vale le Hemos dañado No le da a Bowser Se recuperó este se mueve. Esta quien ataca a Bowser, que ahora sí que le hace daño. No, hay portal. Pues es interesante con Bowser. Vamos a sacar a Mario de aquí. No, a Mario. Y ponemos a Bowser. O aquí atrás. Es que ahí le daño igual. Y con Peach. Es que quien sacrificó. Tiene Peach más vida. Pero claro. Si hago esto le... Daño poco. Con Bowser lo protejo desde aquí. Le daño sí o sí. Y le quedo le dejo vendido. Y con esta... Le mato. Y si le pongo el ataque paralizador... El ataque descarga... No mato al de atrás Y este se vuelve resistente Me cago en la mar qué burro No me he fijado en lo que es débil Y no en lo que es resistente Pues nada Con Mario Atacar a este Es que este se va a mover, ¿no? Se mueve Efectivamente Muy mal viene muy mal Uh, uh, uh. Con este me puedo curar. Me puedo tomar una de... Inicio en movimiento. Es que si no Mario... Si inicio con movimiento con Mario qué? Y curación del 70%... A ver, este, este es el, el que me fastidia mucho. 600 buah. El que salga aquí no, Menos mal que se fue para allá Menos mal que se ha ido para ahí Pero aún puede salir un tercero Protección No, tío, me matan a Mario ¡Qué mala suerte! Vamos a proteger a a Bowser. voy a proteger a Bowser. Me cago en la mar. Vaya manera más mala de hablar. Le rompe la protección. A ver este lo más alejado posible es que tengo que matar a este como sea no, ¡Ah! no tenía que haber disparado bueno no le mato eh, creo que voy a curar con Peach Y vamos a... No, es que ese se me acerca Me va... Me los van a matar Vale, Bowser muere Pero y Peach Joder, qué mal he jugado, ¿no? ¿Cuánto me queda por resistir? Tengo un turno de resistencia. Si me activo el escudo... Tengo ese turno de resistencia, ¿no? Matamos a este. Y turno del enemigo. Cero... A ver, lo he sobrevivido, lo he sobrevivido, pero muy mal jugado, la verdad. Muy mal jugado, por mi parte. Pero bueno, hice hice mal una vez en atacar al Grandullón con Mario. Ese fue mi error, yo creo. Por el resto, bien. He sobrevivido los cinco turnos, porque raro será que uno que salga ahora me haga 500. ¿Ves? Perfecto. Ganamos, ganamos sobre la bocina Aluvión de monedas con picharda ¡Ah! ¡Qué belío! Que mal es lo de la cámara esta Para correr Aquí buena cantidad de monedas. Estos de aquí. 144, bueno. No estoy del todo contento, pero buena cantidad de monedas. Segundo hueco de Spark, perfecto. Y estos como... Al final de la batalla tienen, terminan con uno de vida. Pues bueno. Pues nada, chavales. Eh... Me interesaría el del medio, sin duda Lado izquierdo es el lado fácil Y con lo mal que estoy de vida, pues ni tan mal Pero bueno, no sé vosotros ¿Qué opináis de que haga todo el lado Todo el rato el lado izquierdo? Espero que si alguien ve el vídeo Y llega hasta este punto, me lo diga en los comentarios Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado Que os haya divertido, que os haya entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis!